¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y listos para jugar aquí en el Full Ace Tennis Simulator En el, bueno, en el gran partido de Nadal contra Novak Djokovic Y con este mod, Fab eh, Mod 1.5 Que se actualizó hace un tiempecillo ya, unas semanitas o unos cuantos días Y vamos a jugar por supuesto con la nueva equipación o con la oficial, ¿no? Que están jugando. Así que vamos a darle. Vamos a jugar a las 6, es partido nocturno. Vamos a jugar dos sets a dos juegos. Y vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a ello, comenzamos ya por ello. Si no se me crachea, que te hace tela de tiempo que no juego. Y. Vale, perfecto. Me he asustado un poquito. A ver si la instalación va bien, ¿eh? Que creo que sí, pero bueno. Ahí están. Ahí están, vale. Eh, pistas actualizadas. Como veis, la red ya tiene el loguito este de, de Renault y demás. Eh, así que guay, guay. Se lo, lo faltaría a lo mejor en las bandas, ¿no? Donde pone Oppo y Emirates y tal. Que ahí también había algunos cambios. Pero da igual, ¿no? O sea, es una tontería Vale, vamos a ello Restamos Madre mía, empezamos Joder, empezamos Que flipa, ¿sabes? Toma esa Vámonos Vámonos Muy buena esa profunda A lo todo, spin Total, ¿eh? <risa> vamos a ello Epa Vale eh, He estado probando un poquito el juego antes En modo... En modo entrenamiento ¡Qué buena! ¡Vamos! Ah, la hemos tirado fuera. Va a ser complicado, ¿eh? La IA, como siempre, la tengo en máxima dificultad, todo al máximo. Eso sí, eh, mi personaje, pues, la sensibilidad o la sincronización. ¡Ojo a esa bajita! ¿El globo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eh, la sincronización, pues, está en. en. en. en Buena, subimos, vale eh, Está en medio, en intermedio No me salía la palabra Sabía que empezaba por ir, pero no, no me salía Ep, La pillamos como podemos Buscamos el paralelo Demasiado arriesgado, así que nada Tenemos otra bolita de break Para romperle, así que venga, vamos a ello Una pregunta ¿Por quién apostáis? ¿Quién apostáis que ganaría? Eh, o que ganara, mejor dicho eh, ¿Nova Djokovic o... O Nadal, tenéis una encuesta en el canal, ¿vale? Tanto si además la encuesta... Buenísima La encuesta es eh, para todo el mundo O sea, es que a lo mejor tú piensas Bueno, pues yo quiero que gane Nadal Pero uf, por la forma, el estado físico y tal eh, O el ritmo de partidos o lo que sea Pues creo que va a ganar Novak Djokovic Pues también tenéis esa opción, ¿vale? la encuesta así que nada buena nos vamos al fondo y perfecto pues de momento bastante bien un 40 nada vamos a sacar ahí corta de esta vez vamos a ello buen cortado ahí está reventando ese cruzado y yo estoy jugando increíble yo no entiendo nada vale ¿Lo veis? Si es que para qué hablo. ¿Para qué hablo? Vayáis. Vayáis, patatuchi que me he comido. Buenísimo ángulo. Buenísima esa. Profunda. Y angulito. Vamos. Y yo increíble, vamos. <coughs> Me estoy moviendo bien, ¿eh? ¡Ay! De verdad, yo no sé para qué coño hablo. Cada vez que hablo, pierdo el punto. Digo que me muevo bien y justo me muevo fatal. Es, es increíble, pero bueno. Pero, no, ahora en serio, me estoy moviendo bien. Lo noto, lo noto. Buena. Vamos. Vamos. Buenísima, recupera pista ¡Guau! lástima, lástima no, no era mala idea, era un golpe ya más Más ganador ¿Qué ha pasado, tío? No sé si es que le doy muy pronto Muy tarde, pero bueno Me colapsa ahí un poquito las neuronas ¿Las neuronas? La neurona, se choca con la pared o algo Y claro, pasa Pasa lo que pasa A ver, vamos a buscar un poquito El revés, madre mía Buena Mierda Bien invertido eh, Me la ha jugado un poco Vamos a sacar esta vez a la T A ver si hacemos un Ace Uff Buenísima esa Ha llegado Vale Pero la ha tirado fuera Yo sigo pensando que el liftado lo deberían potenciar un poco más En cuanto a Como al plano Bueno, no, es que Me calle la boca Para eso está el doble tap ¡Ojo! ¡Cruzado! ¡Vale! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Vámonos! ¡40-15! ¡Buen saque! ¡Perfecto! ¡3-1! De momento manteniendo esa rotura Y ojo, cuidado No vaya a ser que te rompa de nuevo ¡Vamos a ello! ¡Vale! ¡No sube! Bueno Ahí ya Necesito también los patines Pero me lo he dejado ahí en el Toe Spin 4 Vamos allá. Ahí sí. ¡Qué mamón! ¡Uy, lástima! Lástima. Qué pena que no ha entrado esa, ¿eh? No iba mal. ¿eh? No, no. Ja. Buena. ¡Buenísima, brutal! Vale, no nos no pasa cuando habéis visto algún partido de aquí de Rafita eh, que le hacen una dejada... Corre y parece que va a llegar, pero de repente no llega tan bien, ¿sabes? Con Auger alysin por ejemplo, me pasó eso. Y en partidos anteriores creo, eh, creo que también. Que, que veía a Rafa que llegaba y al final no. No sé si es que aminoraba un poquito antes de tiempo. O salía con un poquito menos de aceleración de la requerida. Uf. Pablo, tío, vamos a ver, coño, la sincronización, ¿qué pasa? Vale, saque muy débil. Para... Profunda. Ya está, ya está. Le he hecho la táctica a todo spin. Vámonos. Buen saque. Buenísima, fácil. 30-15. Vale. Vamos a ello Aseguramos el saque Buena Buenísima Limpísimos, vámonos A ver si saco la T bien, tío Buenísima también Lo estoy jugando bastante bien No entiendo por qué Pero bueno Tampoco lo entendía en el modo carrera Del, del Toy Spin 4 Y pasó luego lo que pasó Pero bueno se ha defendido muy bien, el cruzado me lo como Los contrapiés me lo como mucho en este juego Me cuesta bastante, le he dado Increíble, ¡ojo! Bueno, llega a entrar Y me vuelvo loco, o sea Me pongo a chillar aquí ¿Vale? Bien, venga, vámonos Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí Buena ¡Ojo! ¡Buah! ¡Qué angulaco! ¡Vamos! Bueno, ¿te imaginas que eso entra? Ojalá, ¿no? No me la he querido jugar tanto, ¿eh? Simplemente he eh, intentado buscar el centro un poquito hacia la derecha Y como no le he dado bien Contrapié ¡Buena! ¡Sí, señor! 40 iguales, ¿eh? Contra cuerdas Contra las cuerdas. Apretamos el segundo. Apretamos el segundo. Contrapié de nuevo. Vámonos. Vámonos. Es que esa profunda. Los pies también molesta. Vamos, ¿sí? ¿eh? Mierda. Lástima. Tenía que haber dado un pin más tarde, creo. Vale. Buenísima, pero he llegado tarde, tío. He llegado tarde, lástima. Vamos. Vale, fuera, fuera. Clarísima. Tú, tú, tú, tú, tú. Vale. Intento hacer el doble tap, pero no sale. Intento buscar ahí el contrapié. Aprieto esa bola. Joder, madre mía, me están entrando todas. Vamos, 40 iguales. Está muy bien el, el... ¡Ojo! El loguito del Renault, ¿eh? Me gusta. ¿Lo ven? Me he distraído por eso. <risa> nada es mentira. Solo es que me ha pillado. Vale. Segundo saque. Vamos a ver si lo podemos apretar. Tar, tar, tar. ¡Ojo! Buena. Buenísima, es que esas no las pillo, tío. Cuando las cruza... No las pillo, ¿eh? Pero bueno. Bien. Estamos ahí. Joder, colega, ¿lo ves? Es que las cruza y, y me falta, me falta camino. Me falta camino, malo, bueno, tú. Buen saque, ¿eh? Buena, flojita, relajado, con ángulo Fácil A ver el saque patata que hago Bueno Buenísima, va Vamos Buen paralelo, apretamos Qué buena Vale Metemos un poquito en pista Es que me muevo un pelinante, me mueve un pelinante Y eso mejoró va Vamos a sacar el liftadete Con ángulo, bueno con el que he podido otra vez, lo habéis visto ahí ahí sí que se ha notado el movimiento parguelita, que he hecho me cago en pan y mi colega venga va, no pasa nada ¿eh? buena buenísima ojo Buena. Buenísima. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Me acaba de igualar. Qué putada, tío. A ver si podemos hacer el contra-break. Estaría bastante bien. Vámonos. 40 igual. Eh, 40, digo, 4 igual, este momento. Segundo saque. El primer saque a 164. ¿Qué pasa? Hay viento en la pista o algo. Ok, bueno, se la ha ido fuera, menos mal, porque la nuestra también, pero también es verdad que me la he jugado, ¿no? Por practicar ahí el golpe potente. ¡Lo sabía! Me lo esperaba, tío. Me esperaba un contrapié. La verdad, pero. Mierda, tío. Saque. Bueno, 30 iguales. Dos puntos tú, dos puntos yo. Venga, me toca ahora, ¿no? Buena. Ojo. Menos mal que no ha. Menos mal que no ha entrado. Porque ha hecho ahí una parada. Pues es que has puesto la raqueta. No le has dado. No le has dado. Buena. Vamos. Entra. Mierda. No le dio recorrido, Djokovic es lo que quería decir, no le dio. No terminó el golpe. Fuera, fuerísima. 40 iguales, ¿eh? 4-4, 4-4. Buena. Vamos. Tío, es que lo ves. Es que no, no puedo, tío, no puedo. Cada vez que me angula un poco, tío, no sé. Buah. No sé qué hacer ahí, tío. No sé qué hacer ahí. Pero bueno. Eh, muy bien eh, y ese saque de mierda Porque le he en verde, que yo sepa, eh Y no le he dado el saque para abajo No me lo creo, la red Tío, de verdad, no, no, eh, no No Con el buen Bien, bien, un poquito de suerte con el saque Un poquito de suerte con el saque Buena ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Ojo! Ahí apretamos. ¡Buena, va! ¡Vamos! ¡Y se me fue de profundidad! Mira, tío, ¿qué pasa? Le he dado para que entre a la bola. Colega. Buenísima. Buenísima. Buenísima también. Va. Mierda. Buena. Banana. Que hijo. Te... Uh! Vamos a ver la repetición un momentín, ¿vale? <ríe> Vamos a ver la repetición un momentín porque eh, ha sido increíble. Eh, lo he flipado, ¿vale? O sea. Esa no sé cómo le doy. Intento hacer el banana. La pilla. Pues lo hago de revés eh, De locos Vamos a guardarlo De locos ¿Cómo se quita esto? Lo tomamos Cinco iguales Uy, menos mal Me iba directamente para el lado abierto Si hubiese sido la T No me lo creo Segundo saque de mierda que me ha hecho, tío La tiro fuera Vale, menos mal muy tarde. Pff, boleando. Y la he volado muy bien, ¿eh? Buenísima. No, no me lo creo. No me lo creo. Ciego de mierda. Si ha sido buena Pues no Ha sido mala Bien gata, compañero <ríe> Pff, Los ángulos, tío No puedo con los ángulos, colega No puedo ¿Un tiebreak? ¿Se va esto el tiebreak? Ojalá que sí Eso significaría Eso significaría que gano el saque Por favor, un saque cómodo, ¿eh? Vamos a ello, gente Vamos a ello Buena No me lo creo, tío Por nada, no jugar cruzado Porque digo, venga, he ¿eh? jugado cruzado todo el rato Los puntos eso Seguro que se lo huele Ese va a oler, si es la IA Buenísima Buena y buena línea mía, ¿eh? Esa paralela. Demasiado ajustada, creo yo, pero. En fin. Sacaso. Sacaso. Sí, sí. Mírala, mira, mira cómo ha dado en la línea. Mira cómo ha dado en la línea, crack. Esto lo necesitaba. Buena. Vamos, ahí está. ¿Habéis visto cómo he jugado con la profundidad? Ese angulado ha sido muy bueno. Le he dado muchísima menos profundidad porque el anterior le había dado mucha profundidad. Mierda. Ahí que hago, es que quería que me, me iba a jugar a abierto. Buen saque. Vamos. Hay que ganar los saques, ¿eh? Bueno. Buenísima. Vale, calmita, calmita, buena, levantada. Vamos a resistir, vamos, resistir, resistir. Somos un puto muro, uy, uy, uy, uy, uy ese golpe. Uy, uy, uy, ese golpe, bueno, no pasa nada Hay que mantener el, el servicio Lo no sabía Uf ¿Qué es eso, colega? Yo no sé para qué coño hablo, cada vez que hablo sube el pan, tío No, no, no, es que, es que me tengo que cambiar de ojo, gente eh, Me tengo que poner unos con más FPS o algo De verdad, eh, vaya resto eh, Amazon o algo, unos ojos a 120 FPS o algo así Porque no dan los míos ¿eh? No dan los míos Se me ha el joystick Vamos no sube. Porfa, mierda. Hay que hay que hay que romperle, ¿eh? Hay que romperle ya. Hay que romperle ya, ¿eh? Pero es que el listado no da no da para ganar. Menos mal No da para ganar Hacer un ganador, tío El listado Como no sea con el doble tap cosas que no, no me sale El doble tap es como el golpe fuerte Buenísima Mierda Métela Bien Buenísima Buenísima Seis, ¿eh? Buenas Hazle una zancadilla ahora, Natal. Ársela, ársela Vale, vamos a ello Vale, a resistir Bueno Su puta madre No hombre, no me falles el saque Mira, esto es una de las cosas que odio de este juego. No me puedes hacer un puto saque malo... O que falle el saque cuando le doy en verde, tío. Que es putamente random. Joder. Que acabo de perder un puto set por una mierda de estas. No me gusta. Entiendo que sea a lo mejor aleatorio para darle un poco más de realismo al juego. Porque es que no sé si es un fallo del juego o es que está hecho así a propósito. La verdad, alguien me lo podrá confirmar en los comentarios. Pero... Eh, tío, acabo de perder un puto set Por eso, ¿vale? Porque no me ha entrado la bola Que a lo mejor perdía igual Puede ser Pero, tío mmm, Si hubiese perdido de otra forma No lo vería injusto, ¿sabes? No lo vería nada injusto Pero bueno, en esta ocasión, sí En esta ocasión, sí Porque, coño, le he dado en verde He eh, apuntado incluso hacia arriba Hacia adelante y yo no puedo seguir haciendo golpes listados porque es que van muy lentos, van muy lentos y es que es que llega el colega. Cambio hago, Pff. hago un golpe plano y mira cómo va. Y el liftado lo usaré para algunas veces. Vamos Buena Liftado otra vez, tenía que haber hecho el plano Pero bueno, es que también el plano es complicado Uy, uy, uy, uy Uy, uy, uy, uy Buena, buena, buena, buen resto, vámonos Vale 30. Bueno, vaya golpe patata, en fin. Un poquito de suerte con la red. Otro poquito más de suerte. A ver si podemos obtener una buena ventaja y que no se nos vaya el set. Y si pasa alguna desgracia. de que fallo hago algún saque y hago doble falta. Pues que no me pase lo que me ha pasado, ¿no? Al final la culpa es mía por no. por no ir en el tiebreak un 6-0. Si hubiese yo, si tuviera yo un 6-0. Pues seguro que no Que no tendría problemas Estaba ahí, ¿no? Muy justita Sí, muy justita Y si hubiese ganado 6-4 Pues también no hubiésemos ido al tiebreak Pero bueno Buenísima Va. Vamos a reventarle Bueno, y ahora fallo O sea, he sacado igual Igual que en el En el, en el tiebreak, ¿vale? O sea, en la doble falta el tiebreak Ahora mismo he sacado igual Y esta vez se me ha ido hacia adelante O sea, se me ha ido un poquito profunda Lo cual es lógico porque le está dando para adelante, tío Pero es que... Bueno, Pablo, mmm, ya, ¿vale? Venga que Este juego es muy, muy mental O al menos para mí Bueno, si es que el nota llega. Venga, para tu casa. Bien colocado, tranquilo, que esa bola además me pongo yo muy nervioso. Y mira, lo he hecho bastante bien. Bueno, vaya liniaca, ¿no? Y vaya angulaco, o sea, yo no sé qué acabo de hacer. Yo no sé... Uy.. Buena. Bien. 3-0. Buena ventajita. Vamos a poner 4 y 5, ¿no? Ya Lo he sabido. Intenta frenarme antes. Vale, pues tengo que frenar todavía más pronto. ¿Buena? Bueno. Se la ha puesto muy a huevo. Pero vamos, eh, el resto que he hecho ha sido bastante buena. Bueno, no como este, casi una patata. Pero bueno, me pongo nervioso, me desconcentro un poco y, y, y es que los puntos van muy, muy rápidos, ¿eh? ¿Buena? Bien. Vamos a ello. Ah, por nuestro saque. Ahí está, si me gusta... Grandísimo el saque. No me sale bien ese golpe. No me sale para nada bien ese paralelo. Así que habrá que mejorarlo, ¿no? Habrá que prestar más atención al golpe. Tío, de verdad, le da para adelante. Le da para adelante, tío. Si quiere haz que, que se me vaya de fondo, tío, pero no de en la red. Bueno, increíble. Buenísima. Esa es. Esa es, lo ve. Ese golpe en vez de hacerlo plano. Lo hago liftado y no. Y, o sea, y llegue a Djokovic perfectamente. Bueno, por fin, un maldito a la t a la T, bueno, sin darle la T, pero ya me entiendes. Subimos. Paró, palo Menos mal que no ha entrado porque me la he jugado completamente. Digo, va a jugarlo cruzado, es lo lógico. La pelota se le baja mucho. Pues la ha jugado paralela y como la bola estaba demasiado bajita y además cercana a la red, pues se la ha complicado. Bueno. Vamos a ello, se va el sol aquí en París Fijaos la sombra ya lo que cubre Que no sé si lo habéis notado, pero la sombra pues va cambiando a lo largo del punto De hecho si ponéis ahora el principio del vídeo veréis ¡Ja! Pringao, ¿Qué hace subiendo así de raro tío Vale bien, menos mal. Te da bastante tarde. Vamos a ello. Buenísima. A tu casa, vamos, 30 iguales. Tu mesa que endebles, que te la reviento. Buena. Bien levantada. Buenísimo ángulo. Me la juego Me la he jugado Me la he jugado Si hubiese salido hubiese sido la leche Pero claro Es muy complicado Es que si no me la juego Yo creo que Jokovic llegaba bien Me hacía un cruzado y a, to y a tomar por culo. Buena Buenísima Vamos a ello eh, os recuerdo, tenéis una encuesta abajo en la descripción, ¿vale? En el apartado de comunidad del canal. Buena. Vamos. Seguimos, seguimos insistiendo al revés. Ahí está. Perfecto, lo hemos pillado al final. El contrapié. Genial. Más que nada porque no se la quiero poner a la derecha porque me abre. O sea, llega bien y me abre. Y, y como no... Se la tengo que poner en la derecha cuando yo vea que es un golpe ganador Como ese que me ha hecho, ¿vale? Buena es que no me esperaba esa línea que he hecho, tío Muy bien por parte del serbio Va Buena Cae ¿Okay? Buenísima Vamos ¡Vamos! Vale, como podemos Nada, tío ¿Para qué te mueves antes, Pablo? Ya sabes que ese es tu fallo No te muevas Y cuando veas la bola ¿Hacia dónde va? Te mueves Lo estoy diciendo Y en el saque lo hago así Es que soy imbécil No pasa nada Va Muy buena. Joder, qué buen golpe. Hazlo luego, ¿vale, Nadal? Que ahora no contaba. Bien. Lástima. No iba mal el saque ese. Uy, uy, uy. Buena. Vale. Pues 30 iguales. Buen saque. Me Mentira, tío, sí, se ha ido por muy poquito ¿no? Ojo, ojo Ojo, por muy poquito No, por menos Un ace Pablo, por favor Gracias Increíble, sí, sí, ha sido buena Creo que ha sido buena por un poco. Puff. Buenísimo el saque. Menos mal que no ha llegado, menos mal que no ha llegado. Buen saque. Buenísima. Buenísima. Muy bien, muy bien en volea. Muy bien en bolea, nada. Muy bien en bolea. Menos mal que me la tira al cuerpo, también te digo. Además a mí no me gusta hacer la bolea de este juego, que es el cortado, que es como... La deja así, o sea, es como muy fácil que te entre y además la deja muy muerta, muy fea, tío. O sea, para hacer una dejada, ok... Buena. Buenísimo. Hostia, tío, le he dado tarde, ¿no? Me equivoco con la profundidad. Es que me tengo que cambiar los ojos. A ver si nada en más encuentro un pack de dos ojos ahí a 120 FPS y tal. Y que no tenga impulso cerebral. Porque me vendría muy bien, ¿eh? Lee, yo creo que ha sido buena, ¿eh? Yo creo que ha sido buena. Clarísimo. Clarísimo, va. Tenemos todavía los dos ojos de la zona. Uf, esa ni la he visto, ¿sabes? No sé ni dónde ha votado. La de Yokohita. A lo mejor se ha ido un montón. Ojo. Tío, ¿qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ahí, ¿eh? Hasta cámbiate los ojos ya, Pablo. Bueno. Lo sabía. Me he jugado un poquito el golpe, la verdad. Bueno, sacando raro eh, y saco a la T. Muy bien, gracias, juego. Luego saco en verde y me la tira afuera. Buenísima esa. Buenísima esa. 30 iguales. O esta, por ejemplo, que me la ha tirado también mal. Y, eh, bueno, pues ya está A, a veces es que no entiendo muy bien cómo va la bola, ¿eh? ¿Buena? Muy profunda, tío Esa ha sido la clave, ¿eh? Buena Buenísima Pues 6-3, gente 6-3, sí señor Es a 2-7, ¿eh? Retomamos partido, vamos a ello Último set, set definitivo Set definitivo, gente. Buenísima. Qué buena, qué buena nova. Le he dejado, le he dejado el paralelo, tío. Porque me estaba intentando cubrir el ángulo, pero. Pff, lo ha metido, pues ole. Pff, pues yo te meto eso. Me he jugado totalmente el resto. Uf. Buena. Mierda, es momento crítico, eh. Momento ahora ya crítico. Vamos, buena, buenísima, buenísima. Joder, con liftados todos. Ahí está. También te digo que hago un plano y se me va. O sea, se me queda la red. O se... Ojo, que sube. ¿Qué hace? Se ha, se ha vuelto loco. Le ha entrado miedo. Buena. Calma. Calma 2. Vamos. Y un poquito de suerte también nosotros con la red, joder mm, vale Muy buena esa, va La metemos Ojo Esa profunda, sí señor, muy buena Ojo bueno, y me entra Y me entra el saque Yo, es que, de verdad, el saque es una de las cosas Que no entiendo en estos juegos, ¿no? ¿eh? Todavía Qué mamón, ¿eh? Qué mamón Se la sabe todas el colega Buena. Bien, bien, bien, bien, bien. Lo tenemos, ¿eh? Vale, vaya mierda de saque. No pasa nada. Vamos a ello. Vale. Buena. Me la ha jugado, me la ha jugado con el golpe apretándolo. Pablo, puedes sacar bien, tío, de verdad Me pongo nervioso, tío Y no... Buena, buen contra Buen contrapié, vámonos Vale, me ha entrado Al menos Vale, se viene No sé qué ha pasado, pero él también falla. Él también hace cosas raras. Hostia, me he movido un... Me he movido un pelín más a la derecha, tío. Me ha dado como un tique en el dedo y, y mal. Pero bueno. Vale, bien, pillado. Sí, señor. Aunque vayan fuera, me... Muy bien, por pillar los restos. Uy. Hostia, tío. Mira qué poco. Mira por qué poco se ha ido, tío. Buena. Contrapié. Mmm. Ha sido fuera, ha sido fuera. No lo voy a pedir. Bueno, me van a quedar. Eh, el otro he pedido por. Por la tontería Qué mal, qué mal colocado, Pablo Qué mal colocado, bueno, no pasa nada No pasa nada si ganamos el saque, ¿vale? Muy buena, joder Vete para atrás. Uf. Buena. Bien, suerte. Vamos a ello. Y qué lástima el saque, tío. Lo sabía. No sé por qué. Sabía que esa se me va a quedar. ¿Hacia dónde he apuntado? He apuntado un poquito angulado, pero hacia arriba ¿Y ¿Por qué se queda esa encortado? No lo sé No sé por qué eso... Eh, a... No lo entiendo No lo entiendo Porque luego saco, mira Luego saco así y me entra Bueno, no, porque se me ha ido la olla Pero bueno, ya me entendéis O sea, luego saco en rojo lo que sea Y a veces me entra, colega Y no lo entiendo esa era clara Esa era para apretarla Era clara, estaba bien colocado Le he dado bien Buena eh, No me la voy a jugar con de eso Porque un ojo de halcón ahora mismo Además en su saque No me dice nada Bueno, la que me ha entrado ahí, eh De momento hay que mantener la ventajita con el saque. Y si somos capaces, estupendo. ¿Vale? Da igual que nos ponga un 40 nada. Y nos... No pasa nada. Ahora mismo. No pasa nada. Nosotros estamos full con nuestro saque. Full con nuestro saque. Vamos a ello, mira. Sacazo. ¿Lo ves? Increíble. ¿Por qué se ha ido ahí. Y apuntó a la derecha. No lo sé. Pero, increíble saque. Buena. Vale, Pablo va, ¿eh? Buenísima. Vamos a ello. Para atrás, para atrás, para atrás. Buena, pelota para arriba. Vale. Bien. Hemos aguantado, gente. Hemos intentado apretar el cruzado. No nos ha servido mucho, creo yo, pero bueno. Maldita red. Vale. Buenísima. ¡Ojo! Venga. Lo hemos defendido eh, francamente bien. Vamos a hacer un saque cortado a la T. Y yo, ¿por qué me va al centro la pelota? A veces es que va al centro, colega. Buenísima. ¿Vale? Pablo... Mmm. Cuando va a golpear, no te muevas Cabezón Contrapié Vale mm, él... Podría haberla fallado, ¿vale? Porque le da un poco dudoso Vale, Pablo Tú sigue moviéndote antes de que el otro le dé Y así perderás puntos Venga, va Vale, buena Muy buena Hay que, hay que, hay que romperle de nuevo ya, ¿eh? Bueno, ahí, ahí es que no podía hacer nada. Ahí tenía que decir. También es verdad que me ha hecho un un golpe muy moña. No sabía yo que me iba a hacer ese tipo de golpe. Creía que le iba a reventar más. Qué bueno los paralelos, ¿eh? Con el revés, tío. Qué bueno. A mantenerse, ¿a que hemos dicho, ¿no? Ojo. Bueno. Buenísima Buenísimo el saque bien, no ha llegado el milagro, eh Buenísimo el saque Buenísima 40 nada, genial, así me gustan a mí los los saquecitos Que subo que no Pim pam no ha sido fuera ¿Qué ha pasado? Ah, que me la han cantado fuera. Vale, no, no me he enterado. Tiene sentido, ¿eh? De que me la han cantado afuera. Buen saque. A tu casa. Con un ace. Vamos. 5-3. Es el momento de romperle. ¿Qué ha pasado? Que me. Ah, tío, si es que estoy ciego, de verdad, no veo la profundidad de la bola. Joder. Uy, no he subido Qué putada que no haya subido la red En serio, qué pena Ese primer eh, punto de saque, tío ¡Ojo! ¡Brutal! Ahora sí Ahora sí, levantando la mano estoy yo en mi casa Vaya pedazo de punto, amigos Vaya pedazo de punto el anterior Pero bueno Seguimos luchando, que es muy complicado esto Y siempre podemos perder el saque nuestro Así que lo suyo es apretarle su saque Vamos a ello ¿Buena? Esa era brutal, esa estaba clarísima, vamos Bueno, tú sácame otra vez a 150 Bueno, a 186 Porque se nota la diferencia de saque Vamos, eh, apretamos de nuevo Buena. Buenísima, vamos, iguales. Ojo, ¿eh? Ojo. Qué buena. <ríe> vamos. En luchando. Luchando, pasando bolas En Eurosport, a las 9 Con Alex Corrella Y no sé quién más Contrapie buscaba No ha salido Buena, corre Buenísima Un globo. El globo se me ha quedado corto, tío ha hecho un golpe eh, Novak. Vamos a pasarlo un poco para adelante. Porque me gustaría ver el. El punto. ¿Vale? Aquí está. Sube a la red. Este golpe lo ha parado muy bien. Y aquí, pues. Lástima que no ha. Que no ha podido ser. ¿Sabes? Pero este golpe de aquí. Este de aquí. Aquí sube a la red, hace un cortadito Lo bloquea súper bien Y lo peor es que me va súper rápido, tío Lo peor es que me viene súper rápido Pero bueno, en fin Continuamos, ¿eh? Esto no ha acabado ¡Vamos! Bueno, vamos, no sé, ¿eh? No sé si ha entrado o no Vale Clarísimamente fuera Buena, por favor, entra su prima. <coughs> Vamos. Buenísima. Mierda, es que me he equivocado de golpe, tío. Se me ha quedado demasiado retrasada la pelota. Pero bueno Buenísima Buenísima Vale, no, a punto llega, ¿eh? Ojo ¿Qué dices? Bueno, resto de Novak Ya sabéis El resto de Novak Puto saque que hago increíble Pues toma resto más increíble Entraba, ¿no? La bola Yo creo que entraba Por eso le he dado Buenísima Hijo de puta, tío De verdad Qué suerte, tío Buenísima. Muy buena, tío ¿Qué quieres que te diga? Has tenido toda la puta suerte con esa red Infernal, las cosas como son No solo te vale con la... No, si es que te voy a pegar un pelotazo, amigo 30 <coughs> No le basta con una red que tiene varias Y no le basta tampoco con la red que me ha hecho en el maldito tiebreak Tampoco le basta con eso Buena Bien Buena Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado, tío Complicado, ¿eh? Es muy complicado Buenísima No le pillamos el contrapié puta mierda tío el angulito qué lástima eh por muy poquito bueno ahí estamos eh ahí estamos luchándolo hora de no me lo creo venga tío va eh va va no mejoro ves vale No ha sido fuera No la voy a pedir Buena Buenísima Buenísima, joder Buenísima, tío Va Bien Vaya dudas que he tenido sí, angulito o tal Buen saque. Bien, venga. Si no pasa mejor, la verdad. Vamos a buscar un Vale, es el momento. Flojita. Ahí está. Flojita quería decir con menos, o sea, con menos con menos profundidad. Con menos profundidad y más ángulo Vale, 1-0 para ti, crack Vamos a ello Perfecto Vale, métela Bien Vale, bien, bien bloqueada Bien bloqueada Sí, señor No es fácil, vamos es el momento de ganar un puntito Ahí está, ahí está Vale Buena ¡Ay, qué putada! Le da un print de creo. ¡Ah! Me ha botado un poquito más profundo de lo que creía. Y eso, al final... Buena, bien colocado. Sí, señor. Muy bien colocado. 4-2. Vamos a ello. No, hombre, no. Era la T. Iba muy bien el saque ese. A ver si lo podemos... Repetir. Nada, intento apretar un poco y, y se me va Y se me va, tío Menos mal Vamos a ello Qué buena, hijo Don Chacal Buenísima, la verdad Ese paralelo me está matando Nada, y las que no le doy Me están matando más aún Nada <risa> Buenísimo Ace Sí señor, mira dónde ha dado El Ace de los campeones Es el Ace de los apuros Bien 6, ojo, bola de partido Ah no, es a 12 Bueno, no Ah, lástima bueno, es a 7 diferencia de 2. No sé si es a 7 realmente o no, pero imagino que sí. Vale, a resistir. Esta vez te la pillo. Y esa ya no. Mierda. Buenísima esa. Buenísima esa. Bien jugado. ¡No me lo puto, creo! ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerdo de Vietnam me ha dado esa volea que he fallado recuerdo de Vietnam. Y algunos sabrán esa volea y justamente creo que en esta superficie, ¿no? Y encima te la devuelvo, crack. Ha sido fuera, pero te la devuelvo, vale. Ahora sí, punto de partido. No lo pone ahí en la parte superior izquierda de la pantalla. Vamos a cerrarlo con un puto X. No porque la red no quiere, pero ojo, ¿eh? Me salía. Bien. Joder, mamón. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Partido muy ajustado. Casi una hora. Vamos a llegar a la hora por el meme. Pero bueno. En fin, espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias. Recordad que este es el juego eh, Full Ace Tennis Simulator para PC. Exclusivo en PC. No sé si próximamente en consola. Pero bueno, de momento disponible en Steam. Tenéis abajo en la descripción un link con el mod eh, nuevo, actualizado y tal, para descargar. Y nada, muchísimas gracias por verlo. Muchísimas gracias a todos los modder por hacerlo. También, eh, que joder, se llevan mucho tiempo y lo dedican a esto eh, gratuitamente. Así que eso es increíble. Eh, en fin, muchas gracias por verlo. Un saludo. ¿Quién creéis que va a ganar, Nadal o Novak? Tenéis la encuesta en el canal. Y hasta más ver. Adiós.